Hola a todos, soy el doctor Luis Michea, académico del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y director del Comité Científico de la Sociedad Chilena de Nefrología. Los quiero invitar a todos a participar en nuestro próximo congreso de la Sociedad de Nefrología que va a ocurrir entre los días 2 y 6 de noviembre del presente año. Aunque este año el Congreso va a ser en una plataforma eh, virtual, tenemos eh, la intención de presentar trabajos, eh, tanto trabajos de investigación clínica, trabajos de investigación básica y casos clínicos que van a estar disponibles durante todo el tiempo eh, que ocurra el Congreso para que ustedes los puedan ver cuando puedan y cuando gusten. Eh, igual que otros años, este año vamos a tener eh, premiación a los mejores trabajos. Hay un millón de pesos para el mejor trabajo clínico, un millón de pesos para el mejor trabajo básico y además 500 mil pesos de premio para lo que llamamos el mejor póster. Eh, las inscripciones al Congreso se pueden realizar hasta el día 18 de octubre a las 23.59 de la noche. Los invito nuevamente para que podamos conocer lo que estamos haciendo y tengamos una oportunidad de eh, conversar y entretener. Muchas gracias.